Y es que la variante Delta ya ataca en el país y se cobra la primera víctima, señores. Dios mío! ¡Otra primera más! Increíble, por lo menos un primer caso de muerte de cinco pacientes confirmado con la variante Delta del COVID-19. Se registró oficialmente en el país la circulación de la agresiva cepa se destacó en muestras tomadas entre los meses de julio y agosto pasado resultados que fueron divulgados ayer por las autoridades sanitarias. Circulación de la variante Delta identifica por primera vez en la India y que desde hace meses ha estado presente en una gran parte de las naciones del mundo. Fue identificada en la provincia de Duarte, San Cristóbal, Santo Domingo y la Alta Gracia en muestras analizadas en el laboratorio Fiocrust de Brasil. En julio pasado, el Listín Diario publicó informes de fuentes epidemiológicas que advertían de que la variante Delta del COVID-19 estaba circulando en el país desde el mes de junio. Desde entonces, las autoridades sanitarias habían estado informando que no se había detectado su circulación a pesar que se estaban realizando secuenciaciones locales de muestras positivas del virus en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló. Los casos de la variante Delta, una de las más agresivas del virus del COVID-19 fueron detectados en cinco pacientes, tres de ellos dominicanos y dos extranjeros, incluyendo uno de la nacionalidad peruana que falleció. Bueno, señores, esperemos en Dios sí. que esta variante delta no se expanda, ¿verdad? y La gente que se siga sí. protegiendo, la vacuna, eh. Que tienen que vacunarse, vacunando. señores, tienen que vacunarse porque Ay, la vacuna. Manita limpia. manita limpia, <risa> vacuna, verdad, mascarilla, todavía no se, todavía no se ha eliminado el uso de mascarilla en las calles. Veo mucha gente muy chilling. Ay, pero es la misma suerte que yo fui. Hay no, gente sin mascarilla no. normal chilling, ahí, chilling, gente Chilling, pero si esto es así, eh, tenemos que protegernos entonces, y para evitar ese contagio de esa variante, variante delta entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado y cuidarse cuidarse eh, la higiene es, es lo más importante usted no, no hable mucho cerca de gente así cosas para que esto alimentese bien también y vacúnese y vacúnese <risa> vacúnese <risa> y <sí> claro. <risa> claro no pero realmente es como estábamos diciendo o sea la gente todavía ve más casos que va más subiendo y ve lo que sale la variante y quién sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, las personas no se dan cuenta y no se vacunan. Y es un riesgo realmente eso de la variante Delta porque no sabemos hasta qué punto puede llegar. Y que no sabemos si tiene una vacuna. Bueno, porque está sabemos de la vacuna del COVID para el vaccine, pero de esa no hay. Y ahorita según una y no se quieren vacunar tampoco. Entonces, hay que cuidarse en la calle para volver a la normalidad y que no pase a mayores, porque es lo que influyen y a las personas que da peor, son las personas que tienen algún tipo de enfermedad o complicación y a las personas mayores dentro de ellos. Bueno, así es, la, y la gente mayor, ¿eh? aquí hay mucha gente mayor telca que no se quieren vacunar, señores, mayores de edad tienen que pasar y ponerse su vacuna, no entendemos por qué no lo hacen, Es un mito y, y ese, ese, ese terror psicológico. Tanto que se quería que, que una vacuna en, en el momento intenso de, de, de la, de, del COVID-19 y ahora mira como la gente <risa> con ese mito de, de, de, de, de, de que se le va a llenar el brazo de plomo y, y, o un imán, una vaina así. ¿Eh? Entonces, eh, eh, para que esto no se espalda, vamos a vacunarnos, vamos a seguir protegiéndonos con la mascarilla, la higiene, ¿eh? la manita limpia y ese tipo de cosas para ver si salimos de esto, porque ya... Nos estamos metiendo de nuevo la variante delta, esta, y puede haber bobo de nuevo. Puede volver neto a hacer los lives que se hacían así. No, hay que, hay que cuidarse, hay que y, cuidarse. Y, y yo no me quedo ahora si vuelve de nuevo, yo no me quedo, yo voy para allá. No, no, no, no ahora, ahora ahora todito, todito se quiere no ¿Me No, todo el mundo, tú, no todo el mundo se quiere meter después no, que... No me quedo. ¿eh? Neta. De, Nos vamos todo de a, de todo a tu frescura, Señores, eh, debemos hablando en serio de lo que es la variante, debemos cuidarnos y cuidar a los mayores de la casa. Sí. Vacúnese, que eso es totalmente gratis, cuidándolo a usted. Y la vacuna no evita que le dé, sino que usted entre en gravedad. Ese es el problema, que usted entre en gravedad la vacuna no evita que le dé porque a veces hay muchos ignorantes que quieren irse a ese favor sí. a que no, pero que cómo es? y como quiera usted tiene que usar la macarilla aunque se vacune, lo que estamos evitando con esto es que no entre a a, a gravedad sí. debe irse a los centros de vacuna si usted no sabe, usted me llama que yo lo llevo a que se vacunen Claro, para que, claro. Va... ¿Eh? para que vaya y no, se va. No, no, no, no compras tú un, un refresco <risa> no va Y me a dar mil pesos <risa> para que se vacune